Es verdad que el fuego arrasa ciudades y aniquila conciencia a su paso, con el perfil inquieto de una llama. Y que la ceniza es el origen de un tiempo nuevo, forjado sobre el sueño de un rescondo que detesta la flor y su fragancia. Y que su claridad tan redentora no es más que un sutil reflejo en la inmensidad de la nocturna derrota. Y que hay luces que producen ceguera en los ojos incautos de hombres sin prisa, que persiguen huellas de escarcha y de sombra. Sí, ahora lo sé, es verdad que no hay más verdad que la verdad del fuego.